Bueno, eh, yo no vine a hablar de mi tesis, pero ya que todos lo mencionan, lo, lo voy a mencionar porque eh, yo sí tengo la tesis do doctoral leída y va sobre, se llama videojuegos, un arte para la historia del arte. Y comprendo las personas que están trabajando sobre videojuegos en áreas que no son muy, muy relacionadas, entre comillas, con ello. Y... Mm, y abarca justamente eh, un, un planteamiento con respecto al arte, defiendo al videojuego como, como obra de arte total y tiene toda su justificación, y también como medio de transmisión de conocimiento, que mi área es historia del arte y tiene que ver con historia. Se habla mucho de Assassin's Creed y, bueno, de un montón de cosas. Menciono Assassin's Creed porque me parece que hay una, un, una presentación también luego. Y... Mmm, y bueno, y tiene un montón de... es como una gran pincelada de lo que abarca el mundo del videojuego dentro del campo de las artes y de la cultura. Y bueno, yo simplemente lo enfoqué un poco más hacia lo que es historia del arte, pero también eh, esto surge con la eh, curiosidad, no, no es la curiosidad, es con la idea de que eh, el videojuego es una herramienta ...tremenda de comunicación y de, de, de, trans, de transmisión de conocimiento. Entonces, pero está hasta hace, hasta hace muy poco y yo creo que para muchos todavía... ...es como el gran enemigo. La gente lo ve como que es un demonio, que los niños se vuelven idiotas... ...y no sé qué, un montón de cosas. Y bueno, eso está claro también, que no es tan así. Eh, es, sigue siendo un punto de debate... Y entonces dije, bueno, pero hay que hacer del enemigo un aliado. Así es que um, como el área en el cual yo he desarrollado mi, mi trabajo es, es educativo. Sin duda, los, los videojuegos educativos son una lata. O sea, es que nadie juega a un videojuego educativo. Entonces, la idea de mi tesis, que aparte de lo, de lo teórico, fue esto no puede quedar en un papel y en un librito que queda en la biblioteca o en una, o en una librería. Esto hay que moverlo. Entonces, claro, empecé a diseñar, es parte de mi tesis, el diseño de un videojuego educativo, pero eh, que no, o sea, que se si saliera del concepto del de, de juego educativo tradicional, que hay un, hay un término que se ya habla de minijuegos o, o, o juegos complejos. Eh, y no quiero extenderme mucho. La, el asunto es que, claro, desarrollé algo que estaba bien, pero estamos hablando del, del 2012, 2011, y la tecnología avanza de una manera tremenda. Entonces, como yo no, no cuento con los conocimientos técnicos, eh, este año, bueno, ya hice una, una experiencia con otros chicos, unos chicos informáticos, pero este año con un amigo que es de la escuela de, de informática, eh, propusimos hacer un eh, trabajo de fin de grado en el que ellos desarrollasen uno de mis videojuegos. Entonces, ¿y cuál es la idea? O sea, es que um, puedes aprender artes o conceptos de artes o eh, eh, periodos de la historia del arte, pero de una manera dinámica eliminando bichos, eh, buscando herramientas, Que si yo, necesitas eh, mejorar tu, tu sí, tu, un arma que tiene que eliminar, no sé, extraterrestres que están invadiendo un museo y los tienes que eliminar. Entonces, qué sé yo, en vez de, en vez de, o sea, hay que utilizar el, el, el utilizar elementos de la historia, y por ejemplo, tu, el cargador va a estar detrás de la columna dórica, uy, no, no hay agua, entonces, el jugador tiene que ir por una columnata y va a haber, no sé, cientos de columnas y tiene que identificar una columna dórica que nadie le va a decir quién es, pero cuando la encuentre y encuentre el cargador que necesita, va a saber si va a una, a una, corintia. una corintia, por ejemplo, no hay nada, pues ya va a saber que esa no es Dórica, entonces a través de la experiencia del juego va a ir aprendiendo eh, ele, elementos o, o, o por la estética del juego va a entender periodos de la historia. Entonces, eh, estos chicos decidimos hacer esta, este prototipo y se llegó a lo que es uh, Art Dimension Jesús García y Samuel Carmona son los, son los estudiantes que terminaron este, digamos, hicieron esta, esta prueba, programaron algo. Carlos Cruz es el, es el tutor de ellos. Bueno, yo soy la que diseña el juego. Y la idea es que mmm, utilizaron Unity y, bueno, ellos han explicado un poco toda su, digamos, cómo, cómo fueron desarrollando a nivel, a nivel de programación el juego, el asunto de los de los escenarios que los fui diseñando y eh, que se decidió hacer tres, tres niveles, uno que tuviese, la idea es hacer un barrido por distintos periodos históricos, entonces se decidió usar el Renacimiento, eh, una, un, un, el movimiento abstracto y también una técnica artística que es la silografía. Entonces se fueron haciendo, decidir, se decidió por un personaje, se desmembró para poder hacer la animación. Esto es muy, muy rudimentario, pero es, la, es, es, es lo, lo mejor que se puede hacer hasta el momento con con, lo que, con las circunstancias. Pero eh, como todo, si tienes un poquito de más tiempo, un poquito más de financiación, eh, un, digamos, si, si tienes un soporte, podríamos desarrollar este juego de una manera bastante más eh, más interesante, o sea, más, más, más con mayores recursos. Eh, alguna, algunas inspiraciones que, que, que hubo para desarrollar el juego, se desarrolló un juego de plataforma, y el argumento fue que eh, un personaje entra al Museo de, del Prado y su gran eh, final es que quiere ver las Meninas de Velázquez. Y algo pasa con las Meninas y luego, y, y, y a través de esa, de, esa, de, de esa situación, el personaje con, se entra en otra dimensión y eh, va... Mm, trasladándose en diferentes periodos históricos y que, como digo, en este caso eh, se decidió por el renacimiento, la abstracción y la silografía, donde el personaje eh, adquiere ciertas habilidades, se transforma y, bueno, su herramienta es un pincel, porque también eh, dentro de… No, no soy muy amiga de la violencia gratuita y… Mmm, ...y creo que puedes, podemos jugar con el concepto de eliminar sin necesidad de usar la palabra matar. Entonces, bueno, con un pincel vas eliminando con chorros de, de, de pintura y con, y con cosas así... ...hasta para, para ir resolviendo los problemas. En cada nivel va a estar ambientado con, su, con sus características y los elementos. Aquí hay una mezcla, pero la idea es que te vayas encontrando con personajes que son o que no son del de periodo o de la técnica... Entonces vas a ir identificando que sé yo hay que eliminar van a aparecer cabezas de, de pintores o de artistas y de pronto estás en el Renacimiento pero aparece Dalí lo tienes que eliminar el Dalí no corresponde a esa época entonces de pronto solamente con la experiencia de decir, bueno, este personaje me da punto, este personaje no, porque corresponde o no al periodo histórico, vas a ir identificando y vas a ir aprendiendo, o por lo menos por esta asociación, cuando veas, a, a, escuchas un nombre, Rembrandt, vas a saber de dónde es, o porque, ah, no, este, este no es surrealista, por simplemente por esa aso asociación. Ay, voy para atrás. Y... Um, y bueno, y lo mejor es que veáis el, el tráiler, el pequeño tráiler que hicieron. Eh, ¿Dónde estamos? Estábamos aquí. Y así está en inglés también, como antes se explicaba, por una cosa comercial y aquí iréis viendo más o menos, es, es como el, lo que acabo de explicar, no sé si se ve bien en esta parte explica lo que lo que, que el que el personaje quiere entrar al video al, al museo del Prado y, y bueno, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa cuando entra. Some years ago, when Gloria, our Los que jugáis sabéis que todo juego tiene una introducción para que sepáis más o menos, conozcáis el personaje, cuál es el objetivo, y bueno, y luego ya te vas, te, te introduces en el juego mismo. Aquí es la presentación, digamos, aparece y tú decides si entras o, o te sales del juego. Esta es, es para... Eh. Como, como ver, veréis, igual es... Aquí simplemente va haciendo su comentario con su pasar por el museo. <risas> Ahí es cuando decide buscar por fin antes de salir del museo a las meninas. Bueno, aquí se le da importancia al perro porque el perro va a ser un, un personaje clave también Si alguien no ha entendido, simplemente las meninas durante la noche cobran vida y al darse cuenta que estaba Dorian, deciden abandonar el cuadro, porque las descubrieron que se movían, que tenían vida. que Not my work. Now go, Dorian, and get back. Bueno, entonces ahí Velázquez se enoja porque, porque su cuadro ha, ha sido alterado, entonces le dice a Dorian que, no, que no, puede, no, va a dejar ese, no va a dejar ese espacio hasta que él no recupere a todas, a todas las meninas y y, y el cuadro vuelva a estar restaurado entonces aquí se explica bueno y que el perro lo va a ayudar en esta búsqueda de, la, de las meninas lo que expliqué antes que va desde el renacimiento, pasando por la abstracción y también por la xilografía que bueno, esto es lo que se planteó ahora, la idea es escoger otros periodos y otras técnicas de los personajes de la época, el perro le va a ir dando pistas, le va a dejar huellas, huesitos y cosas así, hasta que va y, hasta que y va encontrando los personajes. Hmm. Puertas de conexión que nos van a llevar a otras dimensiones. Y esto a mí me parece bien interesante porque también una adquiere habilidades y el mismo personaje cambia su morfología no siempre es un personaje humano sino que dependiendo del entorno por ejemplo la abstracción se vuelve una, una forma abstracta o una mancha de tinta si está en, en un espacio silográfico con las técnicas de grabado digamos ese es el, el proyecto, la idea es ir desarrollándolo, eh, la parte teórica ya está hecha hace tiempo y ahora es bueno intentar que esto se focalice bien y se pueda dirigir bien un videojuego relacionado con las artes, pero que tenga este componente de acción. Así que esperamos que salga, así es que gracias, eso es todo, no sé si me pasa de tiempo.